Bien, comenzamos una nueva partida. La concha de la lora, bro. Ok. Eh, ya llegó el racismo. Calle, okay, ese foto. Ok, hablemos con March. <risa> ¿Cómo decía March? ¡Homero! ¿Por qué me pegas si yo te amo? La concha de la lora, amigo. ¡Vámonos! <risa> oh. Dios, <risa> ok Vamos por esa... ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Qué me ves, eh? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Eh? Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre Ok, habla con Apu No, es... Ne eh, apu. Eh. una cola y otro envase de helado con mini tartitas. ¿Qué ha sido del helado con mini tartitas que adquirió su esposa esta mañana? Seguramente me lo comí. No recuerdo muy bien las cosas. No recuerdo muy bien las cosas. ¡Enhorabuena, Homer! Misión cumplida. Vuelve a casa y habla con mamá para empezar la siguiente misión. Dijo Homer. A ver, a ver, gente de España. No es Homer, es Homero. Gracias. Había algo acá arriba, ¿no? Algo muy importante. Sí, sí, sí. Recuerdo. No tocar. Buen consejo. Si me caigo otra vez soy gay ¡Wow! Ahí está A huevo Moneditas Nadie los sacerdotes En una iglesia Ah ¿Jugamos a la mayoría a la menor? ¿Qué? ¡Yumba! Oh, fómate. Se recupera, Jomilis, Se recupera. proyecto de ciencias. ¿Puedes llevárselo? Uh, tengo que hacerlo. Puedes dejárselo de camino al trabajo. ¿Y tengo que ir al trabajo? Uy, perra madre, ¿por qué no trabajas tú, March? Vámonos. Vámonos con la hija que no este sí. No, es para otro lado. Pendejo Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, Soy increíblemente un crack manejando, amigo. Puta madre, tenía que hablar. Oli. Gracias por traerme mi maqueta del sistema, dije. ¿Qué le pasa, Lisa? ¿Eh? ¿Dónde está la vesícula de. Lisa? Viles? Me dio un hambre y era un higo. Era arcilla para modelar. Por cierto, papá, mamá ha llamado. Dice que necesita hablar contigo en casa antes de que te... ¡Otra vayas vez! Ah, uh, Lisa, creo que está en... Ellos estar en clase. ¡Cállese! Tranquilo. ¡Cállese! El ¡Cállese! ¡Por favor, ahora estoy ocupado con lo Puta que... ¡Puta mierda! ¡Adiós! Oh. No le puedo pegar a niños. ¡Qué mierda de juego! Vamos con la perra de... Ma... Eh... O sea... Tenemos un perrito y es mujer. Entonces... Vamos a ir con la perra. A ver. Pumba. Pumba. Con la. Perra madre. Con la magia de la adición. Llegaremos a ese lugar. En. Ya. Ahí cortas, güey. Pones un video de alguien bailando. Y este. Ya. I guess you wonder where I've been. Italiano. ¿Qué me ves? ¿Eh? ¿Qué me ves? ¡Imbécil! Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. ¡Ve, en mi casa! De todo lo quiero pegar ¡Oh! ¿Ahora ya no puedo? ¡Ah, ya no puedo! ¡No! Me lo he hecho encima Homer, ve a hablar con Ned Flanders. ¡Homer! Parece ofendido y fuera de sus casillas. ¿Por qué a mí? Soy el mejor vecino del mundo. Tengo hasta una jarra que lo dice. Ok. A ver... Ve a casa de Ned Flanders para hablar con Ned. ¡Pérense, pérense, pérense! ¡Pérense, pérense, pérense, pérense, pérense! pérense pérense qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Eh? ¿Eh? ¡Si te acabo de ver hace rato! Ay, ay, cor, cor. Oh, estoy abrumado, Homer. Me han desaparecido tantos objetos que he llamado a la policía para encontrar al culpable. ¿Culpable? ¿Eh? El cortacésped, la nevera, la silla del jardín, un retrato familiar, hasta el inhalador de Rod. ¿Qué clase de perturbado ha podido llevarse todo eso? Oh no, le pedí prestadas a Flanders todas sus cosas. Rápido, piensa una excusa para salir de aquí. Uh. Debo marcharme por un asunto totalmente diferente. Perfecto. ¿Qué más? La nevera de Flanders. Ya está Bueno, lo último. dejé el estúpido inhalador de rock. Ah, no mames. Yo también tengo inhaladores. Yo también tengo asma. Es que si sí te quedas sin aire. Brinca, gay. No tocar. Buen consejo.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 Puta madre. Mm. ¡Pinche morro! Nomás me ve feo ah, y ya. ya Se cree bien, vergas. Polvo. <risas> ¿Qué podemos hacer? Esta es la ¿Y hace... de... ¡Ey, ey, ey, ey! Vean, vean, vean, vean. ¿Cómo me ve mal este idiota? ¡Oh, mi! Llegas tarde al trabajo y iba a supervisar tu despacho señor mm. el señor Smithers. ¡El señor Smithers! ¡Sube! Ah. Ah, quítate. Voy pasando. No, yo tampoco. Voy pasando. Voy pasando. Verga la señora. Voy pasando. Voy pasando. No tengo seguro. Voy con el seguro de Dios. La licencia de Dios. Va a ir creciendo su plusvalía. Ah, la concha. ¿Dónde está el auto? Querés no ver el auto! El ¡No, mi ¡La puta madre! Eh, más cuidado. Ahí está, imbécil, imbécil ¡Pumba! ¡Pumba! Ah. Ah, ¡Vamos, choca, imbécil! Los bienes son efímeros No pueden ¡No! si no saben quién soy ¡No te vas! Así era cuando llegué. Ah. A conducir, eh. Ahí está, choca. Eso, choca. <risa> no, tremendo NPC, amigo. A huevo, no va a poder salir. Va a seguir chocando. A huevo, huevo. A huevo, venga, venga, venga. No. ¿Qué? No, ¿por qué te sales? ¿Por qué te sales? Toda máquina. Todos De repente ¡Ah! pumba amigo So chupala boludo ¡Quítense! Saben que son una... ah, huevo enterado y brillantado. Eso te pasa por esperar que haga el trabajo por el que me pagan. Uy, mamón. Bueno, vámonos. Que creo que tenemos que ir a la central nuclear. Perdí el control Chulada. Fuck, choqué ¿Y ahora? ¿Qué era? Era entrar, ¿no? Algo así <risa> <risa> <risa> Eh, son los de Among Us Ah, pocos ¡No corras! ¡No corras! Corre, ah, corre, corre, corre, corre, corre, corre cor, cor. ¿Y ahora? Oh amigo A ver Algo más que pueda hacer ¡Oh! Lo de los escorpiones no, no se puedo tirar. Ok, débole. ¿Cómo voy a dormir con esa cámara? Uh, ¿pueden estar viéndome chicas macizas a través de internet? Dichosas cámaras. Debería daros vergüenza. ¡Destruiré vuestra fuente de energía! <risa> Perfecto, amigo. Paso. No, la puta madre, amigo. Bueno, no voy por la de arriba. ¿Qué frojera? Por fin puedo dormir. Ángelos, descerebrados. Regresad con vuestras feas familias. No. Soy el rey del mundo. ¿O oh, puedo hacer algo? La puta madre, la puta madre, la puta madre. Ay, vergas. Bomba. Oh, y espero que mi canga se encuentre en un buen lugar. Estoy asustada y desorientada. Oigan, oigan, no, espera, espera, espera, espera, espera. Me fascina conducir. Ay, necesito unas vacaciones. Me cago en la puta, ya. Siéntate en, en el sofá, a ver. ああ!